Muy buenos días. Eh, bueno, agradecer a los medios que estéis aquí en esta eh, conferencia de prensa que, que se hace en el marco de, de la mesa de seguimiento de diálogo social en materia forestal, eh, que bueno, que no ha terminado y que continuaremos. ¿no? Eh, nos acompañan en la mesa el representante eh, David de la de CEO de Castilla y León y Raúl santanfemia el representante de Unión General de Trabajadores. ¿eh? Eh, en la mesa del diálogo social que estamos desarrollando está también Comisiones Obreras que está arriba eh, y que seguiremos trabajando eh, con ellos en una vez acabada la, la, la rueda de prensa. Eh, lo primero que tengo que decir es, primero, eh, esta, esta mesa del diálogo social, sabéis que, o saben que se convocó eh, fruto del Consejo del Diálogo Social celebrado el pasado día 11, en donde el acuerdo principal que se tomó es la convocatoria y, de las, y constitución y convocatoria de las mesas de seguimiento del diálogo social para analizar el seguimiento de los acuerdos que se venían adoptando en cada una de las mesas y para, en su caso, fijar las bases de nuevos acuerdos. En las distintas mesas. Eso conllevó que las distintas consejerías convocaran eh, las mesas del diálogo social y, concretamente, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Evaluación del Territorio ha convocado el día 20 para hoy la mesa del diálogo social en materia forestal, el día 27 la mesa del diálogo social en materia de vivienda. El día 28, la mesa del diálogo social en materia eh, ambiental eh, climática. Eh, hoy se está desarrollando y se está celebrando esa mesa del, del diálogo social con la presencia de representantes de la patronal, de COE Castilla y León, de Unión General de los Trabajadores y de Comisiones Obreras, repito, curso en el que estamos. Eh, en la sesión de la mesa eh, tiene también otro, otro anclaje, y el anclaje es el programa de legislatura de, del Gobierno de la Junta de Castilla y León y el, el programa de actuaciones de esta consejería expuesto en la Comisión de las Cortes de Castilla y León en el mes de mayo, en cuyo programa, pues una parte importante de las actuaciones eh, que yo presenté en las Cortes eran eh, el reforzamiento, la transformación y la mejora del de, eh, sector forestal, eh, la defensa del medio natural y entre ellos una, unas medidas muy relevantes de transformación y mejora del operativo de incendios forestales, eh, que, repito, eh, pivotaba en, en unos principios que expuse en esa comparecencia, eh, que es la estabilización, eh, mejora la profesionalización, la formación, y por tanto hacer un operativo más fuerte y más potente, continuando con la senda de mejoras que se venían produciendo año a año, pero eh, con un salto cualitativo muy relevante, como así expuse a las Cortes en esa comparecencia. Eh, una mejora que, lógicamente, para la Junta de Castilla y León, eh, que queremos en el diálogo social, entendíamos y entendíamos y seguimos entendiendo eh, que tiene que hacerse sobre la base de la cooperación de los agentes sociales eh, y a los acuerdos eh, que, en materia forestal, hemos tomado y adoptado, como ahora eh, repasaré eh, en el pasado, y que tienen que reactivar nuevos acuerdos que permitan plasmar esas políticas anunciadas, ese compromiso de gobierno de la Junta de Castilla y León en medidas concretas eh, para la mejora del sector forestal, entre ellos la defensa del medio natural, entre ellos el operativo de incendios forestales. Mm, en el marco de todo este eh, esta estructura, eh, de la que deriva este señalamiento, eh, se ha introducido eh, pues, pues, pues estas estos 12 días que llevamos de gravísimos incendios forestales eh, con resultados desgraciados para las personas eh, que, por lo tanto, eh, se, han, eh, se han enmarcado en lo que ya era una estructura que motiva esta reunión. Por lo tanto, esto no es una reunión que derive de hechos concretos, de un incendio concreto, de resultados concretos, sino que deriva de una acción de gobierno eh, planificada, previa y, desde luego, convencida. ¿no? Eh, lo primero que hemos hecho en la mesa del diálogo social es, eh, bueno, pues lo primero manifestar por parte de la Junta de Castilla y León, a la que se han sumado lógicamente el resto de miembros del diálogo social, eh, nuestro pesar, ¿no?, por el eh, desgraciado fallecimiento de un eh, miembro del operativo del personal público de la Junta de Castilla y León el, el pasado día 17 en el incendio de, de Tábara eh, o de los Sacio, porque en definitiva el nombre es lo de menos. Eh, ahí hemos eh, puesto de manifiesto nuestro dolor y nuestro acompañamiento a la familia, los amigos, pero desde luego también el, el, el mandar fortaleza a sus compañeros y compañeras que hoy siguen luchando contra el fuego en distintos fuegos que tenemos todavía activos en nuestra comunidad y por tanto manifestar que estamos con ellos y que eh, reconocemos el enorme trabajo que están haciendo y se van a hacer con todos los incendios y normalizar esta, esta situación. En segundo lugar, yo creo que sí que es eh, bueno recordar y les recuerdo, al margen de que bueno habrá más ocasiones en las que eh, yo hablaré de todo esto, eh, sin ir más lejos, eh, está anunciado que... Eh, las Cortes han fijado la, la comparecencia eh, para hablar inicialmente del incendio de, de, de la Sierra de la Culebra, pero que se ampliará todos los episodios de incendios para el próximo lunes 25. Eh. Eh, al margen de ello, probablemente bajaré en rueda de prensa en el Consejo de Gobierno, por lo tanto habrá eh, momentos de ir actualizando datos. Pero bueno, sí creo que es conveniente eh, en cuanto al tema a los heridos de personal. De la, de la Junta de Castilla y León eh, saben que tenemos a un brigadista que Víctor Domínguez que fue también resultó con, con quemaduras en el 17% de su cuerpo y que bueno afortunadamente se encuentra en principio trasladado a planta lo que indica pues eh, un pronóstico que, que, que no es fatal ¿no? y lo cual pues nos llena de, de, de, de, de alegría y confiamos su pronta recuperación le mandamos un mensaje a, él, a su familia ya saben que fueron atendidos también en el incendio de Zamora nueve personas del operativo eh, por quedadoras leves y por inhalación de humo, que están todos dados de alta. Y luego, pues bueno, hay otros, otros heridos civiles, eh, un vecino de Tábara, que, bueno, dos vecinos de Tábara, ¿no?, que en distintas circunstancias pues han resultado con, con, graves, con graves lesiones, eh, incluso una, una mujer que resultó en un accidente de tráfico en el curso de los movimientos de, de, de personas en los desalojos y que, bueno, pues que deseamos su restablecimiento, deseamos que no peligre su vida y que se afiance esa vida y que se restablezca en la forma mejor, mejor posible. Y ahí también pues yo lanzo un, también un mensaje de agradecimiento a todo el operativo de desalojos que tanto Protección Civil, Guardia Civil y desde luego el Sistema Sanitario ha realizado para salvaguardar la vida de las personas, su salud y su integridad en momentos eh, tan, tan complicados. Bien, la, la sesión de la mesa de diálogo social continuó. Eh, con el análisis del cumplimiento de los acuerdos eh, vigentes. Los acuerdos vigentes derivan de, de un acuerdo del diálogo social del año 2015. Eh, ese acuerdo del diálogo social fue un acuerdo importante en materia forestal eh, que se denominaba el sector forestal, oportunidad para la generación de actividad económica y el empleo en el medio rural 2015-2022. Ese acuerdo se ha ido ejecutando. Se ha celebrado una comisión de seguimiento anterior a esta, que fue el 7 de febrero del año 2022, de este mismo año, donde se hizo una evaluación de cumplimiento razonable de los objetivos. Si bien queda terminar este año y quedan todavía determinados objetivos eh, económicos que cumplir, que eh, cumpliremos, eh, porque tenemos a gala el cumplir al máximo de nuestras posibilidades los acuerdos del diálogo social, con todas las dificultades que conlleva ejercicios que hemos tenido sin presupuesto que conlleva prórroga presupuestaria y que por lo tanto dificulta habilitar crédito suficiente para dar cumplimiento a los objetivos de ese año. ¿no? Eh, hemos hecho importantes esfuerzos de incorporaciones eh, para tratar de, de, de, de, de equilibrar y dar cumplimiento a los acuerdos, pero bueno, falta todavía parte del año y vamos a, a tratar de cumplir íntegramente ese acuerdo anterior. Eh, y después entramos en, en, en bueno en la, en la posibilidad de nuevos, acuerdos, de nuevos acuerdos y el más importante que nos planteamos eh, es el referente a, al, al operativo de incendios forestales en el marco de una realidad. Eh, lo que sí que hemos fijado en esta reunión, y, y así lo voy a decir, es en qué estamos de acuerdo, ¿no? en qué principios de actuación estamos de acuerdo todos los integrantes de la mesa del diálogo social. Estamos de acuerdo en que hay... Eh, Dos causas mayores que originan una situación nueva ...de los incendios forestales, una causa mayor que es eh, las anomalías climáticas... ...que estamos sufriendo eh, y que son ostensibles y obvias, que ya empezaron eh, a manifestarse... ...de forma concreta el año pasado en ese incendio de la de cruz y que, bueno, pues... ...este año en junio y en julio nos está llevando a estas situaciones complejas de estrés... Eh, ...de incendios eh, que se ponen en, en fuera de capacidad de extinción en numerosas ocasiones... ...por las inclemencias eh, del viento, de las temperaturas... Eh, y las anomalías térmicas y de todo tipo meteorológicas que se producen. Lo ha dicho antes José Ángel, eh, previsiones que no se cumplen, previsiones digo previsiones de tiempo y meteorológicas que se superan, eh, que se modifican y que hace que el operativo pues, tenga unas dificultades de trabajo enormes. A pesar de lo cual, está dando respuesta a los incendios y está eh, logrando estabilizar pues, ese volumen tan importantísimo de incendios eh, forestales. Eh, estamos de acuerdo también en otro segundo ámbito, que, eh, o Pilar, que sustenta... El las nuevas realidades de incendios, que es el uso del territorio, ¿no? el cambio del uso del territorio, eh, la disminución de, las, de la actividad agrícola, eh, la en, importante en disminución de la actividad ganadera extensiva eh, y, y la despoblación del territorio rural, eh, pues ha originado la pérdida de esa discontinuidad del territorio rural, eh, en el que se podía distinguir perfectamente las partes agrícolas, las partes netamente forestales, las partes de interfaz y todo esto, pues, origina, lógicamente pues un mayor combustible, lo que unido a esas condiciones meteorológicas de pérdida de pluviosidad y bueno, pues de vientos erráticos y temperaturas absolutamente anormales que toda la población está sufriendo, hace que sean los dos vectores que conllevan a esta situación eh, que hace pues eh, incluso que en las previsiones meteorológicas tampoco se cumplan esas, esas previsiones. En eso estamos todos de acuerdo en la, en la mesa del diálogo social. Estamos de acuerdo en que hay que trabajar en todas ellas, hay que trabajar en el ámbito forestal, hay que trabajar en el ámbito de la lucha contra la despoblación, hay que trabajar en la promoción de la, de la ganadería extensiva, hay que trabajar, por tanto, en volver a recuperar ese uso del territorio perdido eh, que está también en la base de estas nuevas realidades. Y, por tanto, ahí trabajaremos en el curso. La, la, la mesa del diálogo social no es una mesa de un día. La mesa del diálogo social es un órgano vivo y que trabaja constantemente a través de mesas eh, técnicas para llegar finalmente eh, a acuerdos específicos eh, que se ejecutan a través de la acción de gobierno eh, de la Junta de Castilla y León y en la parte que corresponde a las empresas y en la parte que corresponde a las organizaciones sindicales. Eh, dentro de todo el conglomerado de, de acciones que tiene que tomar la mesa del diálogo social en la que estamos de acuerdo eh, sobre esa base de esos dos orígenes fundamentales, eh, entramos en el operativo de incendios forestales. Un operativo que ha venido mejorándose a lo largo de todos estos años, que yo he dado cuenta de esa mejora tanto en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, como en las comparecencias que hacemos de presentación del operativo anuales normalmente a mediados de junio de cada año y donde bueno, pues ha habido mejoras en todos los ámbitos, mejoras eh, en tiempos de trabajo, mejoras en condiciones de trabajo, mejoras en número de personas dedicadas eh, a estas labores eh, que en la última eh, presentación pues eh, eran 4.540 personas y que bueno, pues eh, si alguien se para a mirar las presentaciones anteriores han ido aumentando año a año mejoras en los medios materiales, en los medios tecnológicos, mejoras en la formación, mejoras en la, en la coordinación y mejoras muy importantes en la relación con otras administraciones porque eh, la labor de apagar un incendio forestal no es solo de la Junta de Castilla y León. Hay administraciones que tienen competencias primarias y competencias de refuerzo. Y recuerdo que la Administración General del Estado tiene competencias primarias en medios aéreos eh, en la extinción de incendios forestales que luego fueron transferidos a las comunidades autónomas y competencias de refuerzo a través de esas briefs y a través de la intervención de otros elementos como es eh, la unidad militar de emergencias. Bien, entrando, por tanto, en en el eje de, del operativo nosotros lo que lo que eh, estamos de acuerdo eh, la junta ha ofrecido y los sindicatos están conformes en que mmm, tenemos que avanzar no a mejoras sino a transformación del operativo de incendios forestales, que eso es lo que eh, yo comprometí en la, en la comparecencia del programa de actuaciones de esta legislatura y que tenemos que hacerlo en el marco de esta legislatura de una forma decidida, de una forma eh, con compromiso presupuestario muy relevante y que afecta eh, y parte de tres principios en los que estamos de acuerdo también. Estoy diciendo todo lo que estamos de acuerdo en la mesa del diálogo social. Y hay que tener en cuenta, y hago un pequeño paréntesis, que los sindicatos eh, tienen determinados modelos que no coinciden con este modelo, eh, más especialmente Comisiones Obreras, que defienden un, un sistema y un operativo absolutamente público, sin nada privado. Eh, UGT, no voy a ser yo el que va a explicar lo que ellos mantienen, lo va a hacer eh, Raúl Santa Eufemia, que defienden un, un, un operativo mmm, volcado más a lo público que a lo privado. Y desde luego nosotros que mantenemos un operativo, un operativo mixto, porque entendemos que eh, mantener un sector empresarial eh, de tratamientos silvícolas y de trabajo en el monte es fundamental para atacar esas otras bases, que es el asentamiento de población, que es la realización de trabajos públicos y también privados en numerosos sectores que precisa el monte y que, por tanto, exige un ámbito eh, empresarial, en tratamientos selvícolas y en tratamientos en el monte eh, privado que debe existir y no puede existir si no hay oportunidades de que colabore en las labores coordinado en parte eh, con la administración y trabajando en parte para la administración. Dicho lo cual, eh, teniendo cada uno un modelo que defiende y que tenemos todos que tender eh, a igualar nuestra posición y, y a esa importancia y preponderancia de lo público, si estamos de acuerdo ...como principio de trabajo eh, a través de unas mesas técnicas que se van a constituir en tres cosas. Todo el operativo, parte pública y parte privada, y explico, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero lo voy a explicar... La parte pública es personal laboral fijo de la Junta de Castilla y León, pero de carácter discontinuo. Es decir, son personal laboral que no trabajan todo el año para la Junta de Castilla y León, sino unos determinados meses y que estamos hablando que son los conductores de las motobombas, los peones mangueristas de las motobombas, que son los vigilantes de las torres de vigilancia, que tenemos más de 140 en toda la comunidad, y también los operadores de CPM, que son personas que se encargan de transmisión y de comunicaciones en los centros provinciales de mando, que saben que hay uno en cada provincia y luego hay un centro autonómico de mando aquí eh, en, en esta consejería, en, en una planta del edificio eh, anexo. Eh, todo esto es personal laboral fijo de la Junta de Castilla y León de carácter discontinuo. Y luego está otra parte, que es el eh, por supuesto hay otra parte de personal público muy importante, que son los agentes medioambientales, los técnicos, todo el personal público eh, que trabaja también en el operativo y que compone esa preponderancia de lo público en el operativo de incendios forestales de, de Castilla y León. Y luego hay una parte que es la parte de contratación. Es decir, nosotros eh, contratamos en los momentos en que es necesario reforzar todos los medios para luchar con los incendios forestales y también eh, contratamos cuando no hay incendios forestales para hacer tratamientos silvícolas en los montes, somos la comunidad que más hectáreas de tratamientos silvícolas y de limpieza de montes realizamos en España, repito, ese es contratado por dos vías, licitaciones públicas a empresas forestales y encargos a la empresa pública de, del Estado, de la Administración General del Estado, que es TRAXA, que por tanto tiene una parte en torno a un tercio de esas cuadrillas de tierra y los dos tercios se licitan. Bien, sobre todos ellos... Estamos de acuerdo, todos los miembros del diálogo, de la mesa de diálogo social, en que tenemos que trabajar de una forma ambiciosa por su transformación, buscando la estabilización del trabajo de los públicos y de los privados, de los de empresa, la estabilización, y ahora veremos a ver cuál es el, el, el horizonte que, que nos fijamos de parámetros, eh, la formación, un incremento importante, ya hay formación, un incremento importante de la formación, especialmente en las nuevas realidades de los incendios para que primero eh, puedan estar al máximo eh, protegidos personalmente y desde luego en la eficacia de su labor. Y desde luego en la dignificación y reconocimiento de su función. Esos son tres principios de actuación en el que estamos todos de acuerdo. La Junta de Castilla y León, eh, la patronal CEO de Castilla y León, Comisiones Obreras y UGT. Y sobre esos principios trabajamos en dos líneas, que es por un lado el personal público y por otro lado el personal contratado de, de, a través de licitaciones de empresas Y ahí mmm, hemos venido haciendo mejoras Y ampliación de tiempos de trabajo De forma constante Y por poner algún dato En el año 2017 Las cuadrillas contratadas eh, No públicas, contratadas eh, Que trabajaban una media De 6,4 meses al año eh, En este año Pues la media es de 7,6 meses al año En un incremento En una gráfica que es constante Porque todos los años íbamos incrementando El esfuerzo presión para poder mejorar eh, los tiempos de trabajo. Nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa y, y hay acuerdo en ello, es que vamos a caminar eh, a un acuerdo de diálogo social que pretendemos consiga en esta legislatura la estabilización total del personal público, es decir, que quitemos el apellido discontinuo del personal público de la Junta de Castilla y León, eh, que conllevará una, una compleja actividad eh, que afecta al convenio colectivo, a las funciones fijadas en el convenio colectivo laboral de la Junta de Castilla y León, porque lógicamente si una persona que trabaja en una torre de vigilancia va a trabajar, eh, va a atender... ...en un hito eh, anual durante esta legislatura a trabajar todo el año, tiene que hacer otras funciones... ...porque eh, cuando está nevado no hay que vigilar si hay incendios forestales... ...y por tanto tiene que haber un trabajo técnico y se ha quedado en constituir una mesa técnica... ...que tiene que analizar a dónde podemos eh, llegar, qué es lo que hay que hacer... ...qué modificaciones de categorías y de, y de funciones eh, de cada eh, personal público hay que afectar... ...y por tanto que hay que trabajar en el marco del convenio colectivo... De conformidad con la normativa de función pública Con las categorías y las exigencias De titulación que hay en cada momento Y de ahí derivará eh, unos hitos anuales perfectamente objetivos y claros que por tanto son chequeables y comprobables y derivará los cálculos presupuestarios del esfuerzo que hay que hacer que en este sentido la Junta de Castilla y León está a disposición de que eh, este acuerdo lleve el reflejo presupuestario que tenga que llevar para conseguir esa estabilización total de la parte pública de fijos eh, ahora discontinuos eh, con lo que significa de profesionalización del mismo de estabilidad del mismo y de dignidad de sus funciones, unido a un importante esfuerzo de formación que también vamos a articular en esas mesas técnicas. Y en la parte de cuadrillas contratadas, lógicamente las condiciones laborales de este personal no las fija la Junta de Castellón, las fija el convenio colectivo eh, forestal eh, que han pactado y que se han firmado el año pasado, eh, Comisiones Obreras, eh, COE, y, eh, por tanto, en ese en ese ámbito de pacto de empresa y sindicatos. Y ahí fija, han fijado las condiciones en las que nosotros, lógicamente, no podemos entrar, aunque sí hemos asumido eh, en ese proceso de negociación por ayudar determinados incrementos de coste eh, que si no los eh, anunciábamos como asumidos en las licitaciones, pues podía haber impedido llegar a algún acuerdo. Hemos posibilitado ese acuerdo haciendo el esfuerzo que nosotros podíamos hacer en un ámbito que no es propio, que es la relación entre eh, trabajadores, sindicatos que lo representan y, y patronal. Bien, pues en este ámbito, eh, nosotros no podemos entrar en esas condiciones, hemos, hemos, estamos de acuerdo todos en trabajar en dos, eh, en dos ámbitos. Primero, en conseguir su estabilización, es decir, ese personal que ahora trabaja una media de 7,6 eh, meses al año, una media, el compromiso es alcanzar a esta legislatura que trabajen como mínimo nueve meses al año. Nueve meses al año significaría que quedan tres meses eh, ajenos al trabajo y a la licitación de las cuadrillas, pero que sería un mes y algo de vacaciones y sería un mes y pico de trabajos para otras, otros ámbitos no públicos. Son empresas que tienen demanda de trabajo, que tienen también posibilidades de trabajo silvícolas en el monte, en montes privados, en, en, en piña, en castaña, en resina, en otras actividades en el monte y que por lo tanto tienen que estar también en ese ámbito. Eso permitiría dar una estabilización a ese personal, evitar esa temporalidad que afecta, pues afecta eh, a la profesionalización del mismo y que por lo tanto va a mejorar junto con una, un incremento de formación eh, la dignificación de sus condiciones y, por tanto, su configuración y su peso en el operativo, al margen de las mejoras que, en el marco del convenio colectivo, ya la negociación colectiva en la que no podemos entrar eh, pueda pueda establecer. Con ello conseguiríamos, por lo tanto, eh, dar eh, poner al operativo en una importantísima transformación que, que va a conllevar una importante inversión eh, pública por parte de la Junta de Castilla y León en esta legislatura, pero transformaría el operativo en un operativo absolutamente estabilizado con prevalencia de lo público, eh, profesionalizado y desde luego dignificado en sus funciones, en su formación y en determinados aspectos que se ha quedado también trabajar, eh, como es la, las condiciones de las torres de vigilancia, las bases de, de las torretas, perdón, de las eh, motobombas y del personal que, que trabaja en ellas en las funciones de no espera, una serie de elementos en los que se va a trabajar dentro de ese marco de dignificación y de reconocimiento y dignificación de sus funciones. Esto es el estado en el que hemos dejado la mesa del diálogo social, por tanto, con unos acuerdos de principio importantes que ahora tienen que materializarse en un trabajo técnico, un trabajo eh, que vamos a esforzarnos por acelerar al máximo posible porque en definitiva queremos que para eh, el próximo año y, y el otoño en, de este año tengamos ya determinadas transformaciones que permita eh, un operativo más capaz, con más capacidades eh, para asumir los retos a los que nos enfrentamos eh, y que eh, originaron el principio de mi intervención.